El hombre definitivamente tranquilo. Lo ves tranquilo, porque tiene seguridad electrónica monitoreada y área de reconocimiento facial. Se ve tranquilo, porque tiene una bóveda construida bajo las normas del Banco Central y en un lugar seguro. Está tranquilo, porque más que una caja de seguridad, tiene una caja de tranquilidad. Valerza, definitivamente tranquilo.